Hola, soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al Branding, el blog de Marketing Digital, Inbound Marketing, Comunicación Corporativa, Diseño... En definitiva, todo eso que necesitas para que tu empresa, tu marca, tus productos llegue hasta tus clientes. He estado en Inbound Marketing Made in Madrid, una jornada de conferencias organizada por Inbound Cycle, una agencia especializada en Inbound Marketing que ha contado con la presencia de expertos de la talla de Pau Valdés, Ellis Boyle, o Alex López. Si nos ha quedado claro algo después de 10 horas de conferencias, ha sido que una buena estrategia de Marketing 2.0 de Inbound Marketing requiere una dosis de planificación, mucha creatividad, una parte de automatización y mucha medición. Bien, pues si quieres saber cómo hacer Inbound Marketing como los expertos, lee nuestro post.